Hola de nuevo. En esta oportunidad te hablaré de la importancia de contar con gráficos eficaces. Los gráficos revelan la información que permite una toma de decisiones informada sobre políticas, a la vez que nos ayudan a relatar historias sobre experiencias del pasado. En el caso del desarrollo y la implementación de políticas, se puede emplear en análisis gráfico de los indicadores de desempeño para evaluar el éxito de una política. En el concurso organizado por el BID, Corazonada o Evidencia, resultó ganador Iván González, quien, utilizando datos de números para el desarrollo, realizó interesantes análisis sobre las importaciones y las exportaciones de Colombia, y la relación entre indicadores sociales de calidad de vida y económicos. Entre sus resultados, el ganador del concurso presentó un gráfico donde se muestran las magnitudes de las exportaciones de Colombia en miles de dólares. Las visualizaciones gráficas son imprescindibles en los informes y las presentaciones de política. A través de la plataforma Números para el Desarrollo se encuentran disponibles gráficos de distintos tipos. La columna es un gráfico que presenta datos agrupados con barras rectangulares con longitudes que son proporcionales a los valores relativos que representan. Mientras que la columna apilada presenta datos agrupados con barras rectangulares con longitudes que pueden contener múltiples variables para mostrar un efecto acumulativo. Al igual que el gráfico de columna, las longitudes de las barras se muestran en forma proporcional a los valores relativos que representan. El gráfico de barra es una versión horizontal del gráfico de columna. La barra apilada es una versión horizontal del gráfico de columna apilada. La torta es una representación circular de datos que se divide en porciones. Cada porción tiene un tamaño proporcional al valor que representa como una fracción de la suma de todos los valores para un punto de datos. El anillo es similar al gráfico de torta, pero con el centro en blanco y la posibilidad de incluir datos variables adicionales que se muestran como anillos concéntricos en capas. La línea presenta la información como una serie de puntos de datos en un gráfico, conectados por líneas. El área es similar al gráfico de línea pero, por lo general, se utiliza para mostrar múltiples variables que muestran un efecto acumulativo. El área entre el eje y las líneas es de color para destacar las cantidades acumuladas. La línea de tiempo es un gráfico que muestra los datos en orden cronológico y requiere que, por lo menos, un tipo de datos se presente como fecha o indicador de tiempo y otra como una medida cuantitativa. La burbuja muestra información tridimensional que consiste en datos marcados, valores de una variable que se muestra y un tamaño de burbuja determinado para una tercera variable. Se pueden asignar puntos de colores a los valores de una cuarta variable. Y por último, tenemos el diagrama de árbol que muestra una representación de datos jerárquicos a través de rectángulos jerarquizados. Cada nodo o rama de un árbol se muestra como un rectángulo en el que a su vez está relleno con rectángulos más pequeños que representan subnodos. El área dentro de cualquier nodo es proporcional al valor de los datos representados. Estas descripciones pueden sonar un poco abstractas, así es que vamos a graficar lo que significan. Estos son un par de ejemplos creados por el BI para sus informes digitales a través de la herramienta MyData del portal Números para el Desarrollo. El primer ejemplo viene del libro Is there a Caribbean Sclerosis? Stagnating Economic Growth in the Caribbean, en el cual los autores exploran el crecimiento económico en el Caribe. En este gráfico de líneas podemos observar el patrón entre economías del Caribe basadas en productos básicos o commodities, Guyana, Surinam y Trinidad Tobago, comparadas con aquellas basadas en la industria del turismo, Bahamas, Barbados, Jamaica y los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Con este gráfico, los autores muestran la evolución del PIB de las diferentes economías del Caribe con respecto a las otras economías pequeñas del mundo. En inglés, ROSE, rest of the small Economist. El punto de referencia para comparar las líneas y sacar conclusiones es el valor de los ROSE de 1970, que aparece en la gráfica como una línea punteada de valor 100. El resultado de la comparación es la evidencia de una verdadera brecha creciente del PIB per cápita entre los países del Caribe y las otras economías pequeñas del mundo. La tendencia es similar tanto para las economías basadas en la industria del turismo como para aquellas basadas en productos básicos. El siguiente gráfico está basado en los datos de la serie de publicaciones Infrascopio que mide la capacidad de 19 países en América Latina y el Caribe para movilizar inversión privada en infraestructura a través de asociaciones público-privadas o APPs. Según Fernando Jiménez Ontiveros, las asociaciones público-privadas contienen una promesa de prosperidad para la región ya que ésta se enfrenta con un déficit de inversión en infraestructura. Las APPs permiten combinar la gestión privada y el financiamiento de la infraestructura con la planificación de su desarrollo como bien público, por lo que implican mayores inversiones. Este gráfico de barras presenta el puntaje general de los cuatro reportes de infrascopio respecto de la capacidad de estos 19 países para movilizar recursos APPs. Cada año representa por una columna azul de lo más claro 2009 a lo más oscuro 2014. Para la mayoría de los países, el puntaje general ha mejorado desde el 2009. Podemos ver esto claramente en países como México, El Salvador, Brasil y Guatemala. En particular, Jamaica, Paraguay y Ecuador mostraron las mejoras más acentuadas aumentando su clasificación desde el 2012. Espero que estos gráficos te hayan ayudado a comprender un poco mejor la diferencia entre unos tipos de visualizaciones y otras y cómo se pueden interpretar. Ahora bien, la decisión sobre cuando usar un tipo de gráfico en lugar de otro depende del tipo de datos presentados y de la preferencia del autor. Con la ubicuidad de las herramientas electrónicas para facilitar la creación de gráficos, se suele recomendar experimentar con varios tipos de gráficos para encontrar el que ayude a explicar mejor los datos para tu narración. Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que no todos los tipos de gráficos pueden mostrar todos los tipos de datos y que algunos gráficos mantienen unidas las variables. Cuando se exploran distintas visualizaciones, el portal Números para el Desarrollo solo habilita gráficos que son compatibles con cierto tipo de datos en particular.